La Contraloría General de la República presenta un nuevo espacio web donde podrá conocer de manera actualizada los resultados del Índice Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones, con el fin de promover una mayor transparencia y brindar un medio de acceso que facilite el control político y ciudadano. Podrá navegar a través de distinta información utilizando el menú izquierdo de la página. La sección de inicio incluye en resumen la presentación de resultados de la medición más reciente del IDR. Además, materiales como infografías, informes y boletines de prensa emitidos en el periodo 2018-2020 sobre este índice. En el espacio Metodología se describe a partir de una infografía el procedimiento aplicado a la medición de resultados factores medidos, organización de los resultados por grupos, entre otros. Asimismo, podrá acceder a la ficha técnica de los indicadores Eficacia, Eficiencia y Gestión. Pulsando en el submenú Resultados encontrará una consulta interactiva que le permitirá, entre otras cosas, consultar resultados individuales y su respectiva ficha eligiendo por institución y año de interés. Realizar un comparativo seleccionando una institución y el componente del índice de interés. Encuentre otras opciones interactivas como el análisis de relación entre el cumplimiento y susceptibilidad, así como el análisis por grupo o sector institucional del índice, navegando a través de este submenú. Finalmente, se incluye un espacio para compartir buenas prácticas que contiene tanto aprendizajes de instituciones que lograron un mayor avance y calificación en sus resultados, así como estrategias instauradas por la Contraloría General para impulsar mejoras en la gestión pública. Le invitamos a ingresar a este espacio y utilizarlo como herramienta e insumo para la reflexión sobre la gestión institucional, la oportunidad de las acciones requeridas para asegurar la prestación de servicios públicos y el aprovechamiento de lecciones aprendidas en los procesos de mejora continua de las administraciones.